...Villar Ramallo. Bueno, claramente Unión trata de tener otra actitud en el segundo tiempo... ...está presionando un poco más la salida del conjunto Granate. Tampoco lo está logrando, bueno, ya está recuperando de nuevo la pelota. Así es, porque el balón rebotaba en Rubén. Busca Atis, la pelota, para que venga ahora el número 11. Justito en el cierre. Le queda otra vez jugable a Ricardo Villar. Se llevó por delante... Así cuando quería meter el freno, el jugador Tomás Federico. Hay salida al lateral que favorece a la visita. Bueno, de poco unión trata de inquietar el arco visitante. Buena llegada y buen centro por parte de Cristian Sánchez. Tampoco pudo ubicar nuevamente un compañero en buena posición para que sea de mayor peligro. Buen le metió al Berione, mete a Inés Lalo al pero se quedó muy corto. Retrotrae la jugada correctamente Álvaro Carranza para que sea tiro libre de Unión. Intentará por arriba el conjunto de Adrián Toceto. Estos primeros cuatro minutos por ahora lo estamos viendo y, vivi y viviendo en, lo, en el campo de Villarramayo. Así es. Adelantado sus líneas, Unión Ricardo Villar para pegarle a esa pelota. Subió Nicolás Canabello, está Daniel Abelo Veremos que intenta. Viene el envío de Villar al segundo palo. ¡Gol! ¡Gol, ¡Gol del bicho verde! Tomás Atis. Se elevó arriba de todos en soledad. Cabeció al techo de Piolas, unión que se adelanta. El elefante salió dormido al segundo tiempo. Lo vacunó. Tomás Atis a los cuatro del complemento, gana el bicho verde, ¿Qué me hablas de merecimientos, no vale nada gana Unión, 1 a 0 Franco Bueno, se estarán lamentando muchísimo el banco de Héctor Storti por no haber aprovechado las ocasiones en el primer tiempo, gran pegada de Ricardo Villar que apareció en su dimensión y gran salto de Tomás Atis para cambiársela de palo a Dormich, gran gol de Unión por eso se pone en ventaja 1 a 0 y gran victoria importante para lo que se viene de este Torneo Federal A. Mientras vemos.